Hace unos días presentamos el proyecto de ley registro de hincha del deporte. Lo que buscamos es tratar de ayudar, de colaborar desde el punto de vista legislativo para erradicar a los violentos de, de nuestro deporte. Se está hablando mucho desde hace varias semanas respecto a la posibilidad de tomar medidas entre los dirigentes del fútbol, el gobierno... Para erradicar justamente aquellos que cometen actos de violencia en el deporte y alejan a la gente que quiere ir a disfrutar del espectáculo y perjudican una actividad tan importante en el caso este de nuestro país como es el fútbol y como es el básquetbol. Se ha hablado mucho del proyecto chileno, la experiencia chilena, que requiere de una gran inversión y se ha dicho por parte de dirigentes del fútbol como de autoridades de gobierno que requiere de dos cosas que lo hacen inviable en Uruguay. Uno es lo legal y otro es el dinero para la tecnología. Lo legal no es inviable, porque si tenemos la voluntad en el Parlamento, podemos tener instrumentos legales que nos permitan actuar para prevenir estos hechos y para castigar cuando ocurren. Por supuesto que el tema de la tecnología la inversión es algo caro. Pero quiero rápidamente contar de qué se trata este proyecto. Lo que trata y lo que busca es que todos los hinchas, todos los que nos gusta ir al fútbol, podamos solicitar un código a través de internet, registrarnos en una página web, que se nos dé un código, y con ese código, que será personal, intransferible, y con nuestra cédula vayamos a sacar la entrada. Cuando se emite la entrada en local de pagos o en la cancha, se va a emitir la entrada con el nombre de la persona, con el código, con el número de cédula. Y además con un código de barra para cuando esté implementada la tecnología se pueda pasar ese código de barra si se permita el acceso. cuando no Mientras no está instalada la tecnología lo que se hace es un control en portería de la cédula con el código y con la entrada. ¿Qué ocurre? Aquellas personas que estén por la justicia, decimos que tiene que ser la justicia la que tiene que confeccionar el listado de personas que no tienen permitido ir a la cancha personas violentas, personas que tengan determinados antecedentes, personas que tengan antecedentes por tener problemas con este, los espectáculos deportivos, van a estar en un listado inhabilitado para conseguir la entrada. Entonces, cuando estas personas vayan a tramitar la entrada, van a eh, rebotar, porque no les va a permitir imprimir esa entrada, por lo tanto van a poder, no van a poder ingresar. Y esto tiene que ser no solo para los hinchas, tiene que ser para los periodistas, tiene que ser para los vendedores, tiene que ser para las autoridades que también tienen libre ingreso, tiene que ser para todo el mundo. Con esto se terminan las entradas de favor, se termina la reventa de entradas, pues exige cédula y código y eh, entendemos, vamos a identificar y erradicar a los violentos de las canchas. Próximamente seguiremos comentando, vamos a tener diferentes entrevistas y les seguiremos contando cómo avanza esto y cómo eh, la propuesta va tomando color. Espero también que todos ustedes, a través de nuestras vías de contacto, se comuniquen con nosotros y nos hagan los aportes correspondientes. El proyecto está colgado en nuestra página web, vamos10520.com.uy. Hasta la próxima.